Loco, mi hermano, acabo de mandarte las imágenes para el video Métele caña a eso, de rico, que eso está ya servido, listo para comer Chequé a Wittranfe, mi hermano, que eso está ya para que le meta mano como hoy, como Aquí, bravo en la casa, esperando tu pincha, como de costumbre Que sé que tú la pones buenísima Hey, man, dale, que estamos esperando ya, si te quiere Hola, no, mi henti Ah, como siempre por acá yo con Casanova y este es Casanova Films mi gente si tú estás acabado de llegar a este canal si estás pasando por aquí te diré que esto es una serie de videos que estoy haciendo estamos todos en la casa descansándonos obligadamente y entonces estamos todos encerrados estamos todos cuidándonos estamos espero que ustedes también estén haciendo lo mismo cuidándose y tomando todas las precauciones esto es una serie de videos que estoy haciendo ayudando y que me están ayudando a mí también porque me están dando trabajo y así estoy trabajando y he trabajado ya unos cuantos pensé que iban a ser 3, 4 en todo el mes, no sabemos hasta cuándo será esto so, cuarentena es por los 40 días pero no sabemos si va a ser un mes 15 días, 40 o no se sabe todavía hasta cuándo puede ser que estemos encerrados, so, le estoy dando gracias a todos los que me están enviando su trabajo gracias de todo corazón, porque la verdad es que estar encerrado sin hacer nada te vuelve loco, y por lo menos me están enviando trabajo, fíjate que no le he hablado de dinero ni nada, estoy hablando que me están dando trabajo, o sea que me estoy divirtiendo en lo que estoy haciendo acá, y ahora me mismo acaba de enviarme imágenes nada más y nada menos que el señor Kid Brown, una canción que hizo con el Conde Fide, los dos son de allá de Guantánamo, mucho, mucho talento envuelto entre esos dos y la verdad que me está gustando, escuché la canción y he estado observando todas las imágenes y todo y wow, me me ha encantado todo eso, la canción es un reparto, es una forma de es, es, es la música que llevan los cubanos el reparto ese, pero no es uh, como decimos nosotros dicha a la mujer, no es tirándole es sandungueo es gozadera, es todo muy bien logrado esa canción, felicidad de Keith muy bien lograda, para ustedes ver el video tendrán que ir al canal de él, que se llama Kid Brown oficial, síganlo porque él está subiendo música ahí, mucha música, síganlo ahí Kid Brown oficial, voy a dejar en el primer comentario voy a dejar un link directo al canal para los que quieran llegar a ver el video Yo aquí solamente le pondré un pedacito Ya sabes que no puedo no puedo poner más Por lo del copyright Incluso hace unos días atrás El zurdo me envió todas las imágenes de su video Y yo cogí, le estuve editando Ahí era... Edité el video Se lo envío Y como siempre Pongo un pedacito Pero esta vez lo puse Más de 8 segundos Porque se me fue Se me fue la musa Y yo no soy un que decía. Se me fue la musa Y pongo el video Lo puse como 14, 15 segundos Y me bajaron el video ya él lo tiene en sus manos A él le gustó Gracias a Dios A él le encantó el video Lástima que no lo pude poner En mi canal De verdad Porque era un pedacito, pero eh, lo puse muy largo, entonces saltó el copyright. Solo lo de Kit Brown va a ser solamente unos 8 a 10 segundos. No puedo poner más. ¿Quieren ver el video completo? Vayan al canal de mi amigo El Surdo, de Mi hermanito el Surdo. Vayan ahí para que vean el video. ¿Quieren ver el de Kit Brown? Vayan ahí. Kit Brown Oficial. Vayan ahí para que vean el video. Ok, no queda para más. Yo soy Casanova. Este es Casanova Films. Y esto fue mi nuevo video. Tú